Estamos en vivo. Buenas noches, estamos en vivo. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan esta noche eh, para, una, para un conversatorio alrededor de una muestra muy importante que está sucediendo en Sara Palacios Galería, que se llama nada más ni nada menos que el espíritu del río de Quito. Samay Uiyo. Bueno, alrededor de esta, esta muerte que ha de despertado mucha inquietud y mucha conciencia entre los quiteños y los visitantes a la muestra, ahora también ha convocado a personas muy importantes para nosotros, para la ciudad, para que conversemos alrededor de este trabajo de Mónica Aguilar. Mónica Aguilar es una artista visual y diseñadora fotográfica por el Instituto Metropolitano de Diseño. Obtuvo un diplomado en fotografía artística contemporánea por el Node Center de Berlín. Su pasión por la historia y la geografía de la ciudad se muestra en el trabajo artístico cuya raíz son investigaciones arqueológicas, científicas y culturales en contacto con el mundo de los sueños y el análisis de la psicología profunda. Así lo evidencian sus dos trabajos fotográficos importantes. El primero, que se desarrolló en la mitad del mundo y el que se denominó Catequilla, y este segundo, que nos convoca ahora, y que es El espíritu del río de Quito, que inició su producción en el año 2019. Este conversatorio, como les decía, junta a personas súper importantes para, para la ciudad, como es Francisco Cocolazo. Actualmente es el director del Centro Cultural Metropolitano, es fotógrafo, investigador y profesor universitario. Fue director ejecutivo del Centro de Producción e Innovación MZ14 y del Centro de Investigaciones de la Fotografía de la Universidad de las Artes. Fundador del colectivo Paradox y de Cine Memoria y del Festival de Cine Documental Encuentros de Otro Cine. Además, coordinador del premio Fotoperiodismo por la Paz, Juan Antonio Serrano, ha publicado y editado varios libros de fotografía e imagen. Coco Lazo es premio nacional de artes Mariano Aguilera, categoría creación artística, premio a la mejor fotografía documental con mi corazón en el Yambo del festival Atlantic Dog en Uruguay en el 2012, Premio Nacional de Fotografía Hugo Cifuentes, categoría ensayo fotográfico del Ministerio de Cultura en el 2009, y ha obtenido el Rumiñahui de Oro, Premio José Peralta a la Mejor Publicación Periodística del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en el 2008. Además de Fran, eh, Francois Pepe Lazo tan conocido, mejor, mejor conocido y más fácilmente como Pepe Lazo, está con nosotros la artista Carol Lindbergh. Carol Lindbergh nació en Illinois, en los Estados Unidos. Ella es Bachelor en Arts de la Escuela de Diseño de Rhode Island, emigró al Ecuador en 1978, desde la orilla del río Napo, ella desarrolló un estilo de dibujo, pintura y grabado propio. Carola ha presentado su obra en múltiples exposiciones individuales y colectivas. Su trabajo está expuesto en el Museo de la Fundación Guayasumín, en el Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island y en el Museo del Banco Central del Ecuador. Sus dibujos botánicos están incluidos en los seis volúmenes de Icon's Platernum Tropical de en Caroline Tucson. Bueno, no sé. Veamos si puede. Johnson, ah, es mejor que el artista lo pronuncie bien. <ríe> Colaboró con Alexis Naranjo en la creación del libro Ontologías y con Eva Lindbergh en una publicación para la revista Quadrant Young Institute de la Ciudad de Nueva York. En octubre del 2019, Marco Antonio Rodríguez publicó un libro recopilatorio de su obra y vida que se llamó Carol Lindbergh, Los Enigmas del Ser. Actualmente es propietaria de una galería-taller en San Roque, centro histórico de Quito, donde tiene una exposición permanente de su obra. Una actividad, Carol, que aplaudimos todos y que esperamos que se multipliquen los espacios de arte en la ciudad de Quito, que es realmente un alimento absolutamente necesario para el espíritu de los seres humanos. Así que todos sigan el ejemplo de la Carol. Bueno, y doy paso ahora a Mónica Aguilar. Ella nos va a hablar sobre el proceso creativo, sobre su proceso creativo. A ver, Mónica, te toca. Me toca. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de, de Coco y de Carol y, y el acogimiento en la Casa de, en la casa de Galería de Sarita. Para mí es muy importante y es un honor en realidad estar estar con ustedes. Eh, vamos a hablar un poco del proyecto y para lo cual voy a, voy a compartir pantalla eh, para mostrar un poco de lo que fue sí. el proceso, el proceso de trabajo, digamos, de este, de este proyecto. Samayu Iyo, el espíritu del río de Quito, es un proyecto que tiene varias aristas y una de ellas es el trabajo visual que mezcla, sobre todo, dos técnicas importantes. Eh, la fotografía en blanco y negro y la ilustración en acuarela a manera de intervención. Escogí este medio debido al poder de representación que tiene la imagen para crear nuevas realidades. Mi objetivo era crear imágenes atemporales que muestren un quito libre de épocas. Por eso escogí el blanco y negro. Así nada más me fijo en la luz y la forma de la ciudad. Los ríos que están intervenidos sobre estos espacios tan determinantes eh, fueron logrados gracias a la acción de la pintura en la acuarela, lo que hace que el agua, el agua cobre fuerza y retome sus caminos originales en las imágenes del proyecto. Mi trabajo inició en 2017 con una serie de sueños sobre el agua en el Centro Histórico de Quito. De hecho, la casa de Carol fue el, el detonante eh, que hizo que tal vez yo sueñe tanto con el Centro Histórico. Eh, el desarrollo del concepto siguió a la producción fotográfica y, consecuentemente, a la búsqueda y determinación de la técnica, eh, comencé a experimentar con varios materiales, varios papeles, diferentes tipos de pintura, técnicas artísticas. Eh, y gracias a la guía de Carol Lindbergh pude definir eh, cómo el río iba a tomar su cauce natural dentro de, esta, de estas imágenes fotográficas que son tan determinantes, ¿no? Con las fotografías finales decidí crear dos productos para la difusión del proyecto, el fotolibro que desde el inicio tuvo forma de acordeón para sustentar el fluido de los ríos y el mapa en realidad aumentada que fue la respuesta de mi trabajo a los tiempos de la pandemia. El fotolibro fue creador al fondo de publicaciones del editorial de las artes de la Universidad de las Artes, donde, gentilmente, Coco Lazo pudo revisar el material y ser mi editor fotográfico. Su visión realmente fue determinante, puesto que él comprendió en su totalidad el sentido de mi trabajo y me ayudó a plasmarlo en una publicación que espero salga el próximo año. Ahora, gracias al apoyo de Sara Palacios, hemos expuesto tanto la obra original como el mapa y el libro en su hermosa galería. Para hablar de la curaduría y el vínculo quitológico que compartimos, voy a dar paso a Sara Palacios, pero antes un avión. Sara Palacios combina las formas de expresión escultórica con la poesía, el dibujo, el videoarte y la gestión cultural. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas, individuales y colectivas en Brasilia, Manaus, Lima, Cienfuegos, México, DF, en la ONU. Bolivia y en muchas ciudades de su país. Del país, su, fo, su obra forma parte del Museo de la Cerámica en Cuenca y sede de la ONU en Nueva York. Es mención de honor en el Salón Panamazónico de Arte del 2016 en Manaus, Brasil. Es miembro correspondiente de la Casa de la Cultura del Ecuador ecuatoriana, eh, del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, del colectivo de Artes y en Fuegos, Hernán Rodríguez Casteló nuevo diccionario crítico de artistas plásticos del Ecuador del siglo XX. En educación formal, estudia comunicación social en la Universidad Central del Ecuador, cerámica en el CREA de Cuenca y dibujo en Continental School de Chicago. Dentro de su educación autodidacta, incursiona en los talleres de los maestros de Antonio Negrete, Carlos Veloz, Jaime Andrade y en el laboratorio de la imagen y la palabra, con Ulises Estrella, Estrella quien dio su proceso creativo vinculándolo con la interestética, la quitología y la realidad de imagen años. años. Bueno, bueno, bueno ustedes, ustedes, Sara Palacios. Bueno, ya estamos todos presentadísimos, así es que lo que qu quería eh, comentarles un poco sobre la quitología, ¿no? Bueno, la quitología realmente que es que es un... un una materia, digamos, lo que intentaba Ulises Estrella, que es el, es el, el visionario de la quitología, era eh, eh, dar un, un sentido a, los, a las personas que representan Quito. Decía o La quitología es representar en Quito, es la incidencia de la ciudad en los escritores, en los artistas y sobre todo en su obra. Por eso cuando conocí a Mónica y me habló del, del, del espíritu del río de Quito, o sea, yo reviví los 30 años que había vivido con mi maestro Ulises de Estrella y dije, esto, esto es quitología, la quitología está presente todavía y realmente fue muy conmovedor para mí el poder presentar en, en la galería este proyecto quitológico, auténticamente quitológico, o sea, que se conmueve con la ciudad. Y, y bueno, o sea, el, el, eh, toda la, después de, del concepto, el concepto que ustedes van, del que vamos a hablar alrededor de esta obra, la calidad de la obra, la calidad del trabajo, todo estaba hecho para que una curaduría diga, no, esto es un, un trabajo que no solamente debe presentarse en sala, palacios, galería, sino que debe ser una, debe ser una exposición itinerante por todos los lugares de Quito para despertar una conciencia absolutamente necesaria para la vida de nuestra ciudad. Bueno, y creo que sin más, eh, eh, este, sin más, ir más allá de esto, que no sería una, una utopía, sino, sino una eutopía, una utopía que quiere decir una insoñación, algo que a lo mejor no se realice, pero que es todo un, un mundo de ilusión, eh, para continuar con el diálogo les dejo a ustedes, eh, doy paso a Coco Lazo, actual director del Centro Cultural Metropolitano, quien junto con la autora realizó el trabajo de edición fotográfica para el fotolibro del proyecto. Coco, te escuchamos. Muchas, muchas <risa> gracias. Gracias. Eh, eh, eh, ah, a ver, a ver quizás, quizás voy a compartir mi pantalla. <risa> porque esa es una buena estrategia para ir hablando del de proceso de edición que... Déjame ver, seleccionar canal. Ahí está. No sé si la vemos. Ahí estamos. Ahí estamos. Eh, voy a empezar un voy poco... Conversándoles de bueno, esta, esta es la, la, la herramienta que usamos con la que trabajamos es eh, la herramienta que nos permite ordenar eh, un poco el caos que aparece cuando uno crea algo a partir de fotografías ¿no? la creación fotográfica es una creación eh, caótica eh, digo caótico eh, en el sentido que, de el fotógrafo, el fotógrafo la, fotógrafa, la fotógrafa en este caso, la Mónica, en está el caso enfrentada, enfrentada a un sector del, del, del mundo que tiene que ordenar. Eh, eh, claro, había estos claro, grandes había conceptos, conceptos y esas grandes y líneas grandes que ya venía trabajando Mónica, que están vinculadas la a tu tipología la y a la tipología de... Pero que en este eh, caso abordaban y se enfrentaban algo extremadamente interesante. Perdón que te corte, hay un eco o una doble transmisión. ¿Tienes, ¿tienes? una Eso pasa contigo también. No, ¿no? también ¿no? Es, es Yo creo que debemos cerrar este los micrófonos. Cerremos los micrófonos y quizás de ahí se mejora. Eso, ahí estamos ya. Ah, perfecto, ahí se mejoró, ¿no es cierto? Ya, sigue, perdón. Súper, bien, mejora. <ríe> Y entonces, claro, este este este este enfrentamiento con el, con, con el caos de, de, de, de Mónica tenía que ser, digamos, de alguna manera ordenado, organizado para que pueda adquirir sentido. Fue un trabajo largo, trabajamos, ¿cuánto trabajamos? ¿Un año casi? Un poco más, más ¿no? Más o menos, sí. Más o menos trabajamos un, un año y había que ordenar distintos niveles eh, distintos niveles y distintas búsquedas, que era lo fascinante del proyecto y a la vez lo complejo. Por un lado estaba la historia de la ciudad, eh, es decir, su, su, su historia y, y, y su vínculo con lo desaparecido, eh, con la desaparición, eh, por otro lado, tenía que ver con una preocupación con, con el ambiente, ¿no? es decir, cómo eh, como no, como hemos perdido el contacto con, con los ríos y con el agua de Quito y con sus, y con sus vertientes. Y, y, y finalmente había un, una, una problemática, una reflexión en torno a la manera en la que Todas estas preocupaciones tenían que expresarse, ¿no? Eh, es decir, más, más vinculadas al, a lo plástico, al, al, al, a la superficie, eh, qué es lo que tenía que decir la foto, cómo había, había que trabajar la foto, qué fotografía tenía que ir una junto a la otra, ¿no? Entonces, este, este ordenar este caos que siempre sucede con la fotografía y creo que, que con, con, con, con el arte en general, es decir, intentamos ordenar un poco el caos del mundo para darle un poquito de sentido y, y significado, tomo, toma tiempo, ¿no? Toma, toma tiempo. El proceso creativo no solamente es del proceso de hacer la foto o de hacer la imagen, sino en la de pensarla y buscar una posible narrativa, ¿no? que es en este caso particular lo que lo que empezamos a trabajar con, con, con, con, con Mónica. No sé si ahí se puede ver un poco la pantalla completa. Eh, eh, estos son unos unos primeros bocetos con los que, que, no, que poco, trabajábamos, ¿no que, se ve? No, Entonces, no se ve. La voy a es que ampliar parece... aquí. Sí, eso. La voy a ampliar aquí mejor. Voy a hacer este más pequeñito y este más, más grande. Eso, ahí está Ahí creo que está mejor. Uy, oh, ya se me fue. Ahí volvió a aparecer. Ahí volvió. Eh, en, en, en, esa, en esa búsqueda de orden trabajamos con, con esquemas. Primero pusimos las, las, las imágenes de forma como lineal, tratando de, eh, de, de, de, de narrar el origen del agua y finalmente el cruce por la ciudad y su destino. Eh, y en ese proceso eh, nos encontramos con una, una nueva complejidad déjeme ver y encontrar la, la fotografía o el, el boceto donde le puse. Eh, creo que está un poquito más abajo. Eh, que era una nueva complejidad con las imágenes y con la narrativa posible que tenía esta, esta intervención. Era? Esto se ve pequeñito, qué pena. Que eran los, los tres niveles posibles de narración. no había, el, había Nos habíamos planteado... Trabajar no solamente el recorrido geográfico, sino el mundo de arriba, es decir, el mundo de la superficie, eh, esto en un vínculo con nuestras propias, eh, con nuestra propia historia precolombina, digamos, con un, con un vínculo con, con, con eso que también nos sostiene, que es todo el mundo y, y, y la cosmovisión indígena. Entonces, trabajábamos de este universo del mundo de arriba, del mundo intermedio y del mundo de abajo, ¿no? y finalmente el mundo de abajo es el mundo del agua y es el mundo de la vida. ¿no? Eh, ese fue el proceso, digamos, o esos fueron los, los conceptos que guiaron la elaboración de, de, de, del, del proyecto narrativo de, de, de Mónica. ¿no? Eh, el proyecto narrativo tiene un fin clarísimo, digamos, siempre nos, nos pusimos con el objetivo que sea un libro, y que este libro sea también una especie de... Eh, metáfora o alegoría del recorrido del agua. ¿no? Por eso nos, ya nos contó Mónica, la idea siempre de, de Mónica fue tener un, un, un libro desplegable como esta especie de acordeón que tiene algunas ventajas no, eh, no solamente tiene la ventaja de unir las ideas eh, y las fotografías o, o entender las fotografías como ideas y, y, y, y ver cómo podíamos unir una idea tras de otra sino que un libro de esta naturaleza permite eh, exponer rápidamente y en cualquier lugar la obra, ¿no? Es decir, es un libro que si tú le despliegas en, en una casa comunal o en un centro cultural o, o en, un, en un espacio público, eh, eh, entiendes de qué se trata, ¿no? Es, es, es un libro y es un objeto expositivo a la vez. Y eso es fascinante con, con el libro, ¿no? Porque aunque sea pequeñito, lo pegas en una pared, en una pared de una escuelita, por ejemplo, en el aula de un maestro o de una maestra, y ya tienes la historia del agua contada, ¿no? Sin necesidad de desplazarte, de irte a otro lugar o a una galería. Siempre la visita a una galería y el contacto con la obra eh, concreta es, es emocionante, ¿no? Es ahí donde se produce el afecto del arte. Pero es cierto que el libro... Y eso fue el, el, el objetivo. El, el libro es un, una herramienta para comunicar rápidamente una idea una idea poderosa, que es, que es esta idea de recuperar al menos eh, la conciencia sobre el destino del agua y, y, y la idea de que debajo de nosotros, a nuestros pies, eh, fluye la vida, ¿no? Entonces, eso fue, ese, ese fue el trabajo que hicimos, ¿no? Ese fue, fue, fue, fue el trabajo, fue un trabajo duro, fue un trabajo largo, eh, con muchos sacrificios, ¿no? El caos exige sacrificios, tuvimos que sacar fotos que nos gustaban para, para fortalecer y garantizar eh, que se cuente la historia eh, y, y, y, y, y eso. Pero básicamente el gran trabajo, y quien, quien, quien llevó la... La, la, la, la batuta, digamos, del, del trabajo de quien, quien, quien encaminó el proyecto ha sido Mónica. ¿no? Son, son sus imágenes, son sus obras, eh, está, está su mirada desplegada ahí y, está, y están sus gestos de su mano. no Entonces hay una, una complejidad y una delicadeza muy, muy, muy bella en su obra. Entonces es, ese fue el proceso creativo muchas de edición, muchas. digamos. Muchas gracias, Coco. O sea, verdaderamente es un... Es un trabajo magnífico y se nota la colaboración y el apoyo de gente muy conocedora que ha estado fortaleciendo este trabajo. Y como decías, el libro tiene una capacidad expositiva increíble. Eh, en, la, en la galería está desplegado totalmente como un río, está desplegado como un río colgado de, del aire. <risa> Algún rato ya, ya le vas a ver y, y, y claro, o sea, realmente es un trabajo... Sino de mucha felicitación. Yo creo que otra persona importantísima en este trabajo ha sido Carol, Carol Lindbergh, eh, y, y espero que ella nos hable sobre su participación en el proyecto, los comentarios técnicos y sensoriales sobre el trabajo vinculado a los sueños y la importancia de la pintura en este proceso. Carol, ¿cuáles son tus sensaciones frente al trabajo de Mónica Aguilar? ¿Puede, um, ¿Puede repetir porque hay un eco? puede decirlo otra vez, por favor? Sí, te, te preguntaba, Carol, que, ¿cuáles son tus sensaciones eh, sobre el proyecto de Mónica? Bueno, al principio, cuando Mónica, Mónica me enseñó el proyecto parte por parte, entonces yo vi fragmentos uh, de vez en cuando... Uh, aunque te, tengo relación con ella durante no sé cuántos años seis siete años siempre estamos hablando de arte de conceptos de técnica um, entonces era natural en uh, parte de ella de enseñarme su obra porque eso es lo que hacemos nosotras entonces um, lo que pasó, es que yo sé que tiene experiencia en fotografía durante más de cuánto, debe ser 25 años, ¿no? Pero no tanto en el dibujo y la pintura, y ahí es donde entre yo, eh, porque uh, primero yo te regalé algunos uh, lindos colores tintes Lumex que ya no están en el mercado, y ella fascinada estaba súper feliz, yo, yo tomé algunas fotos, puse en el Instagram, era como una celebración, entonces su pasión para pintar, empezó a pintar encima de, los, de las fotos, y dije Mónica es, es un poco fuerte, color, hay que, hay que poner tal vez apenas, porque la técnica en la foto es es bien experimentada y, y es tu profesión, pero el otro es un poco nuevo. Pero tenía la pasión de, de embarcar en algo nuevo, ¿no? Entonces, ya como puso más suave, más con pinceles, más delicada y todo eso. Además, teníamos eh, una, una clase cada sábado. Entonces vino de vez en cuando con su obra. Esta clase era con ocho personas, adultos, como mi edad hasta nueve años, once años. Entonces parte de esta clase abierta de dibujar es criticar. Todo el mundo ten, tenía voz. hasta Tú recuerdas los niños de nueve años hablando de su verdad. Así es. Su percepción, qué interesante, ¿no? De dar esta, esta est estaban motivados. Entonces, eso era lo que hice yo. En la, eh, eso era mi, mi parte en la obra de ella. Sí, a ver, Carol. Eh, lo que me gustaría saber, hay hay, un, hay una, una presencia que es importantísima en la exposición y que es el... el la realidad aumentada, el trabajo, eh, un trabajo increíble en donde podemos ver cómo el agua de Quito fluye y sube desde abajo hacia arriba hasta la cumbre. Eh, me gustaría saber qué opinas sobre el mapa de realidad aumentada que podemos ver en la exposición y qué sensación te da. Eh, primero es era algo nuevo para mí, no tenía mucho conocimiento de realidad aumentada. Realmente, uh, Mónica me explicó ahora mis primeras um, um, primer conversaciones de la, de la AR. Um, hoy revisé con el creador de la de, de parte de video. Eh, yo estaba hablando con él y estamos conversando del, del proyecto y aprecié nuevamente otra vez porque eh, mi pregunta realmente era si la chorera es tan fuerte que la realidad aumentada. Y eso también puedo preguntar a Mónica. Si es tan fuerte o es más imaginal. Que tú, eh, puede ser fuerte en ciertos momentos, imagino, pero todo es a debajo. Como me explicó esta, um, este señor, es que puede ser una, un desborde, puede ser una. ¿Qué es la palabra? No, es aluvial. ¿Qué es Mónica? Como cuando llueve mucho, hay aluviones. O basuras, hojas, lo que pasa con las acequias. Todo el agua va debajo de la calle, entonces puede crear problemas, inundaciones y todo eso. Pero, Existe el agua, pero el, el agua es debajo de todo el cemento. En vez de como era antes, hace, ¿cuánto? Mil años, no, mil años, 500 años, debe ser. Yo, No sé, tú tienes más conocimiento de tiempos que yo, pero eh, todo eso es interesante. De, entonces, sí, aprecio mucho eh, estas imágenes y creo que... Que encaja bien el dibujo, dibujo acuarela y con la, con la realidad virtual. Sí, bueno, un poco respondiéndote, Carol, en efecto, la chorrera actualmente no tiene la fuerza que se muestra en la realidad aumentada, porque el objetivo del mapa era recrear la fuerza de la chorrera antigua, uh -huh. antes, antes de que se le entube, porque. Lo que sucede con la empresa del agua potable al, al, al hacer los canales de distribución para la zona urbana, es que entuban el agua desde arriba, desde más arriba de la chorrera inclusive. Hacen un, un entubamiento de la, de la vertiente principal del Ruco Pichincha para bajarla a los, a los pozos de reservas de agua de la IMAPS. Uh -huh. eh, entonces, desde que se hizo ese trabajo, lógicamente el agua de la chorrera disminuyó, pero el otro motivo es que la ciudad ha ido creciendo y en un principio creció sin cuidado de las fuentes de agua y por eso hemos llegado a niveles de páramo en peligro, tan en peligro que desde que existe el Fonag, que es el Fondo de Protección del Agua de Quito, uh -huh. ellos reservaron, hicieron que haya un cerco para que la gente ya no siga traspasando al, al, al, al páramo como tal. El tema es que el páramo es el que cuida las fuentes de agua porque hace una especie de colchón de reserva. Y si eso se encementa, hay, hay uh, circulación de vehículos, de personas, el páramo se va, se va muriendo y se finalmente causa una erosión. Entonces el objetivo de la realidad aumentada era mostrar cómo era la chorrera antes. Y es antes, porque tiene como casitas, estamos hablando del de siglo XIX más o menos. Uh -huh. Porque a principios del siglo XX es que Quito comienza a despuntar, y a crecer eh, en desmedida, <ríe> realmente muy rápido, y además súper rápido. Entonces, eso es ese, es ese fue el objetivo del mapa. Sí. O sea, real, realmente la, la exposición de Mónica eh, nos da una, una visión increíble, no de no sí. sino una visión eh, clara, nos, nos aproxima, con profundidad, yo digo es una exposición íntima, porque uno tiene que acercarse a la foto y, y percibir las gotas de agua que están en las, en las hojitas que se prenden de, las, de los pajonales y cómo esas gotitas caen y hacen el nido de agua y después siguen esos riachuelos y esas quebradillas y las quebradas y cómo también el, el, las fotografías nos muestran a través de la, de la acuarela cómo pasarían cómo pasaría el agua de Quito por las calles de Quito, ¿no? Eh, realmente es una, una exposición que vale la pena ver, una exposición hermosísima, pero al mismo tiempo dolorosa, ¿no? Y me, me encanta y, y les invito a, a, a la galería para que vean esto también. Me gustaría, Mónica, saber si es que hay alguna pregunta entre las personas que están mirando la, la intervención. Eh, Tenemos... ¿Tenemos? Ay, tenemos comentarios en efecto eh, Rafa Hidrobo dice, abrazos grandes querida Moni, muchas gracias Alex, Alex Villamarín también eh, tuvo la oportunidad de visitar la galería recientemente eh, muchísimas gracias Camola Valarezo también, fantástico trabajo Janet Holmes hola Carol <ríe> manda saludos Juana María Freire eh, nos dice que hay un poco de eco perdón Perdón, ¿quién, quién te, te contaste? Janet Holmes. Janet Holmes. Sí. sí. Ajá. Olga María Melo dice, gran contribución para Quito. Eh, Gio Valdivieso, increíble reflexión sobre el agua, la memoria y la imagen. Eh, Juana María dice, lo están vendiendo, ¿dónde? Eh, bueno, al momento estamos, estamos exponiendo en la Galería Sara Palacios. Eh, ella nos va a dar más detalles sobre cómo llegar a su galería, eh, los horarios de atención, pero está en exposición durante todo septiembre, pueden venir a verla sin ningún inconveniente. Cristóbal Cobo, muchísimas gracias. Cristóbal también fue una de las personas importantísimas, en el, en el, sobre todo en la investigación, en la investigación arqueológica de este proyecto. Eh, grandes luces y, eh, en realidad, a él le debemos eh, bastante, bastante conocimiento, perdido de la ciudad. Dice felicitaciones por todo el esfuerzo y la visión que podría permitir a la comunidad a restablecer su identidad con el agua y con la vida. Urbana Data, muchísimas gracias por las felicitaciones. Apocha también. Lilia Cuitizaca-Samaniego, excelente trabajo. Un fuerte abrazo, Sara, por apoyar la difusión del arte. Marinés de Armesto, también felicidades. Eh, buen viento para que siga fluyendo y se despliegue en toda su magnitud. Gio Valdivieso pregunta, ¿en qué momento decidiste combinar la fotografía y la acuarela y por qué? En realidad ha sido una búsqueda realmente de bastantes años. Eh, de alguna manera yo siento que la imagen fotográfica a veces es cruel, es como bien estática, es... Eh, a menos de que se haga algún tipo de cosa en la foto, en, en, con la cámara fotográfica, pero normalmente cuando tú le tomas la foto a algo es lo que es. Así, son las formas exactas y puntuales. Y de alguna manera yo siempre necesité otro tipo de movimiento. Y el combinar las dos técnicas eh, para mí ha sido importante, sobre todo para poder mostrar lo que normalmente no vemos. Es... Es decir, yo siempre fui aficionada también a la fotografía de reflejos, de manchas, fotografía demasiado abstracta, porque descubrí que tenía eh, otro tipo de percepciones, pero que la cámara hasta cierto punto me limitaba un poco. Entonces, el contacto con el papel, que es una cosa que a mí me, me apasiona en realidad, y el hecho de que la acuarela se despliegue sobre las hojas, moje los espacios, o sea, siempre fue, una, siempre fue un, una cosa que me llamó muchísimo la atención. Además, del, eh, tenemos historia, ¿no? En Quito hay, y, y Coco es parte, es, es, sus, sus ancestros fueron parte de eso, de la, de la fotografía iluminada, eh, justamente con acuarela sobre, el, sobre las albúminas, entonces, eh, eso es algo que me, me parecía bellísimo, Cómo la imagen también puede cobrar otro tipo de vida a través de la pintura. No necesariamente a través de la luz tal como la vemos, sino de una luz que le pones tú, que pone la persona que está creando la imagen. Entonces, eso, eso siempre me llamó la atención. Y Beatriz Padilla, excelente trabajo. Eso es esos son los comentarios, Sari. Eh, espérame. ¿tación? algo? Bueno, yo por mi parte agradecerles muchísimo su presencia. Eh, bueno, además decirle a Coco, al actual director del Centro Cultural, que además ha, ha sido un participante tan directo en este trabajo y que como ya hablábamos un poquito antes de, de que nos vean ustedes en, en sus pantallas, de que habrá, habrá, esto será... Se, se verá mucho, se habrá una exposiciones itinerantes donde podrán ver, no solamente aquí en, en Nayón, eh, donde ustedes pueden llegar, creo que fácilmente. Nayón está muy cerca de Quito, creo que es el corazón de Quito, nos distribuimos para todo lado, y pueden venir de miércoles a domingo, de 10 a 16, la galería está abierta y muy contentos de recibirles. También tenemos un nuevo conversatorio el día, el próximo próximo miércoles a las 4 de la tarde, con los actores en cambio, con los que ha, están viviendo en, la, en la, la vida de La Chorrera eh, generando el turismo en, en, en ese lugar hemos he tenido una experiencia lindísima con Mónica donde fuimos y veíamos que las mujeres de La Chorrera limpiaban las quebradas de los desechos de, de la basura que botan, o sea, una cosa Increíble, porque ellos dicen, bueno, nosotros mismos tenemos que tomar la, la, la batuta, porque si no no va a pasar nada, ¿no? Y, y, y ver cómo se va despertando la conciencia, pienso que ese es el, el, el trabajo del artista, el trabajo del arte, es despertar la conciencia, movernos, hacernos ver lo que estamos percibiendo todos los días y no nos damos cuenta, ¿no? Hacernos sentir cómo el agua de Quito fluye, pasa por nuestros pies, pasa por debajo de las calles, es realmente vivimos en quebradas, vivimos en quebradas y, y tratar de, de al menos de ensoñar cómo sería este quito lleno de agua fluyendo por arriba, ¿no? Eh, bueno, agradecerles mucho Coco, Carol, eh, Mónica, si quieres acotar algo, despedirnos. Eh, nada más agradecer, agradecer infinitamente al apoyo, a la compañía, a la visión de Carol y de Coco, realmente eh, es un honor. Para mí es un honor eh, poder compartir con personas tan tan sensibles, además. O sea, a, además de talentosísimos, sensibles. O sea, sensibles a este espíritu que, que nos mueve a todos. Así que yo les agradezco muchísimo la presencia y, y, y todo el, el acompañamiento y el trabajo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao, Carol. Buenas noches, muchísimas gracias. Chao, muchísimas Chao. gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Sara. Chao, Carol, qué gusto. Chao, gusto. Y felicitaciones. Chao. Muchas gracias.